En hiperlimpieza podrá encontrar una variada selección de productos químicos para limpiar cristales, aptos para oficinas, negocios, hogares, centros educativos y centros sanitarios. En primer lugar, contamos con las bolsas de recambio para el sistema Stingray de Unger, que contienen líquido limpiacristales y protector. Limpia eficazmente cualquier tipo de suciedad al tiempo que añade una capa que protege para sucesivas limpiezas. También puede encontrar un gel especial Unger, que se puede aplicar directamente sobre el vellón, lo que aporta comodidad y eficiencia al no tener que utilizar agua. El jabón limpia cristales Rath OUT de Unger es apto para limpiar restos de suciedad específica, como cal, minerales y jabón, sin dañar ningún tipo de superficie. Puede elegir también entre un limpiacristales especialmente diseñado para espejos, que deja las superficies totalmente transparentes y brillantes, también disponible en formato de 5 litros. Un limpiacristales antibao en formato de 5 litros o el limpiacristales y protector de 3M, idéntico al recambio para el sistema Stingray. Finalmente, podrá encontrar limpiacristales ecológicos, jabón líquido concentrado de la marca Unger, al que solo hay que añadir agua para limpiar de forma sencilla y con un alto poder detersivo. Se encuentra disponible en formatos de 1 y 5 litros.